soy delta ray y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana vale a ver esta semana que tenemos tenemos apps que lo vais a ver ahora mismo porque es la primera noticia eh, retrasos licencias y muchos muchos rumores así que si os interesa lo que habéis oído y más porque hay más noticias quedaos conmigo y ved las noticias de la semana que son las siguientes. Inkipen, la app con la que podremos leer cómics en nuestra Switch. Buena noticia para los amantes de los cómics. Nintendo ha anunciado esta semana que una app con la que podremos leer un amplio catálogo de cómics está en camino para la Switch y llegará en noviembre. Lamentablemente no conocemos muchos más detalles, pero parece que funciona mediante una suscripción de pago. Todo lo demás es desconocido. Bloodstained Ritual of the Night se retrasa. Como algunos sabréis, Bloodstained Ritual of the Night es un juego de acción y aventura que llegará a Nintendo Switch. Pues bien, parece que habrá que esperar un poco más de la cuenta, porque Indie Crates y 505 Games han anunciado que el juego se retrasará y saldrá a lo largo de 2019 sin especificar mes ni estación. Incentivos por reserva de Super Mario Party en España Si bien la semana pasada os hablaba de los regalos que os podíais llevar por reservar Super Smash Bros. Ultimate, ahora ya sabemos que os podéis llevar por hacer lo propio con Super Mario Party, que saldrá a la venta para Nintendo Switch el próximo 5 de octubre. Si reserváis este juego en game podéis llevaros este llavero. Si lo hacéis en Amazon, este cuaderno, y al hacerlo en Fnac, MediaMark y Extra Life, este set de pegatinas. Inazuma Eleven Go Galaxy podría llegar finalmente a Europa. Inazuma Eleven Ares ya está en camino para Switch, pero este no era el único juego que esperaban los fans de esta franquicia de fútbol. Es que la tercera entrega de Inazuma Eleven Go hace ya tres años que salió a la venta en Japón. Desde entonces no se supone nada sobre Go Galaxy ni de su posible lanzamiento en Occidente, pero parece que esto va a cambiar. Resulta que la marca Inazuma Eleven Go Galaxy ha sido oficialmente registrada en Europa, lo que muy posiblemente tenga que ver con la llegada del título al territorio europeo. Estaré pendiente de próximos anuncios. Dark Souls 2 podría estar desarrollándose para Switch. Sí, chicos, apenas salimos de un lío y entramos en otro. Tras conocer al fin la fecha de lanzamiento del primer título para Switch, ahora surge el rumor de que la segunda entrega puede llegar también. El rumor es originado por el usuario de Twitter Pendy, quien, al parecer, ha hablado con profesionales de banda y Namco. Este usuario asegura que Dark Souls 2 está en camino para Switch, especialmente si Dark Souls Remaster cosecha buenas ventas. Esto es solo un rumor, así que aún no hay nada oficial. Y hay que esperar a nuevas noticias. La versión física de Hollow Knight llegará a principios del próximo año. Hace unos meses llegó la noticia de que Hollow Knight llegaría en formato físico para la Nintendo Switch. Pero esta semana se ha confirmado cuándo estará esta disponible. Y es que para aquellos que quieran este juego en sus estanterías, podrán conseguirla a lo largo de la primavera del 2019. Pero si no podéis esperar a jugarlo, Hollow Knight ya está disponible para su compra en la eShop de Switch. Ya se está trabajando en la secuela de Is 8. Hace un tiempo llegó para la Nintendo Switch Is 8, La Crimosa of Dana, un RPG de acción desarrollado por Neon Falcon. En una entrevista, el presidente de esta compañía ha confirmado que ya trabajan en una nueva entrega de la saga Is, que continuará con la historia de la octava entrega de la saga. No se saben más detalles ni siquiera si llegará a Switch, pero tras las buenas ventas que recibió es descabellado pensar que no lo hará. Si probasteis la cremosa ustana y os gustó, estad pendientes de IS 9. A Hacking Time saldrá para Nintendo Switch. El archiconocido juego de Girls for Breakfast, A Hacking Time, llegará a la híbrida. Esto ha sido confirmado por la misma desarrolladora el lunes de esta semana, aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada. Pronto podremos disfrutar de este aclamado y precioso indie de plataformas. ¿Tenéis ganas de que llegue? Saints Low The llegará a Switch en marzo de 2019. Durante la Gamescom de este año se ha revelado un nuevo lanzamiento para la híbrida de la Gran N, tratándose de una nueva versión del popular Saints Low The este título de mundo abierto lleno de violencia y humor llegará a lo largo de marzo del próximo año y además lo hará con todo el DLC incluido de serie. Aparte de esto se desconoce si habrá más novedades o mejoras con respecto a la versión original. Los Amiibo podrían desbloquear personajes en Smash Bros. Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate es todo un sueño para los nintenderos. Hasta 70 personajes compondrán el plantel. Sin embargo, es un hecho, que al comenzar solamente estarán disponibles los que debutaron en el Smash original. Es decir, Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Captain Falcon, Ness, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Luigi y Jigglypuff. ¿Cómo se desbloquearán? Al resto es aún un misterio, pero esta semana ha surgido el rumor de que estos podrán ser desbloqueados Mediante los Amiibo de la serie Evidentemente, de ser cierto, se trataría solo de una forma rápida de poder hacerse con ellos Pero habrá más formas in-game, como ya es habitual en la saga Ya se sabe la fecha de lanzamiento de Luigi's Mansion para 3DS Pues eso, Nintendo ha confirmado cuándo llegará el remake de Luigi's Mansion para Nintendo 3DS Tanto en Europa como en América en el continente americano el juego llegará el próximo 12 de octubre, mientras que en Europa lo hará el 19 del mismo mes. Apenas dos meses nos separan de este título. Si no habéis probado el juego original de Gamecube, quizás sería buena idea darle una oportunidad a este remake. Aluvión de novedades de Team Sonic Racing Gracias a la Gamescom nos llegan novedades sobre el próximo título de carreras del erizo azul. Tiene un Sonic Racing donde se puede probar una demo del juego. Para empezar se ha descubierto un nuevo escenario, Market Street, basado en Rooftop Land de Sonic Unleashed. También se habla de un nuevo personaje, Dodonpa, un tanuki, que aparecerá en el modo historia y que desafiará a Sonic y a sus amigos a diversas carreras. Y hablando del modo historia, parece ser que se llevará a cabo por medio de un mapa muy similar al ya visto en Sonic and All-Stars Racing Transform, Además, según IGN, el juego contará con 21 pistas, todas ellas basadas en distintos juegos del erizo, siendo el más antiguo, según el medio, Sonic the Hedgehog 3. Además, esta semana ha salido al mercado Morphys Law y Hollow Knight Godmaster. Y esto ha sido las, o sea, han sido las noticias más destacadas de la semana, las que me han parecido más importantes, por así decirlo. Y bueno, pues a ver si la semana que viene puedo traeros las noticias, espero que sí. Y nada, agradecería mucho un like, que le diréis a la campanita al suscribiros, suscribíos, eh, y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos.